Queridas amigas, el día de hoy, aquí en el rincón de Ana María, donde juntas lo podemos lograr, vamos a hacer el famoso zapatito de nuestro duende amoroso, este gracioso zapatito donde él enseña sus deditos, ¿no? pero no solamente sirve para el duende amoroso, este zapatito sirve para todos los duendecitos que ustedes quieran ponerle zapatitos. Asimismo, también sirve para otros proyectos, para todos los proyectos que ustedes deseen ponerle este tipo de zapatitos. Hay diferentes tipos de zapatitos, pero a mí me gusta hacer este zapatito. Me encanta hacer este zapatito porque es algo muy gracioso enseñar los deditos. Entonces, empezamos. Lo primero que tenemos que hacer es tener nuestros moldes ya listos, preparados. Estos moldes los podrán encontrar ustedes en mi blog, en mi Facebook, ¿no? Y aquí mismo al final también les voy a dar los moldes. Los materiales para hacer este zapatito, no les voy a dar un material específico, porque lo pueden hacer con cualquier tipo de material, con cualquier tela. Ustedes lo pueden hacer con paño, lénsida, cota, cualquier tela que ustedes tengan por ahí a la mano. Cualquier tela pueden utilizar. No hay una tela especialmente para hacer estos zapatos. Cualquier tela que ustedes tengan ahí en casa pueden hacerlo. ¿no? En esta oportunidad lo primero que tenemos que hacer es tenemos la capellada del zapato la solapa del zapato que va a ir acá encima, la base del zapato y la talonera del zapato. Son cuatro moldes para hacer este zapatito. Lo primero que tienen que hacer ustedes es cortar sus moldes. Acá tenemos, por ejemplo, en esta oportunidad yo estoy utilizando tela jean porque un cliente me ha solicitado que le haga un duendecito que no sea exclusivo de navidad entonces estos zapatitos van a ser de jean no estos zapatitos van a ser de jean he utilizado diferentes telas para que ustedes puedan mirarlo porque el jean es oscuro entonces vamos a utilizar en esta oportunidad he utilizado dakota pañolensi y otra y otra tela más entonces acá tengo los dos moldes de que es la capellada del zapato tengo los dos moldes, que es la solapa del zapato. También vamos a utilizar laminado, que también en otros sitios se llama de un lompillo. De que es un algodón, un tipo esponja, ¿no? Delgadita. De un también se llama. O también pueden utilizar la tela que va en las camisas, que es un poco gruesa, cualquier tela gruesa que no se estire pueden utilizar para que tenga consistencia. Esto es para que tenga consistencia la base del zapato, no lo que es la solapa del zapato. Y por último, si no encuentran, también pueden utilizar un cartón. Ustedes lo cortan ¿no? y lo cosen. Y pueden utilizar eso, no hay problema. Ustedes tienen que agenciarse para ver cómo hacen mejor su trabajo de la mejor manera. Y acá está la talonera de los zapatos. ¿no? Que en esta oportunidad aquí, solamente para el muestreo, lo he hecho de este color para que ustedes puedan ver. Dos taloneras, dos solapas y dos... Capellada de zapato, ¿no? Y aquí están las bases del zapato. Acá sí tienen que tener un poquito de cuidado. Acá sí tienen que tener un poquito de cuidado en esto. ¿Por qué tienen que tener un poquito de cuidado en esto? Porque tienen que hacer, amigas mías, derecho e izquierdo. Acuérdese, derecho e izquierdo. No vayan a hacer como muchas clientas, sencillamente cortan, cortan, como es igual y me cortan igualito, ¿no? Dos iguales, dos iguales, dos iguales. Pero al momento de armarlo tienen un problema, que los dos son del mismo pie. Por eso quiero decirles, amiguitas, que tengan mucho cuidado en esto. Cuando sean dos, igual, mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo. Cuando tengan dos, tienen que hacerlo de esta manera. Derecho e izquierdo Entonces acá ya están los dos Y ya no vamos a tener problemas Están cortados, están vistos Derecho e izquierdo Y ya no vamos a tener problemas con eso Entonces en eso sí Deben tener un poquito de cuidado Para que no les salgan los dos pies De un solo de lado Entonces empezamos Lo primero que tenemos que hacer Cuando tenemos pinza Por ejemplo aquí en la capellada Van las dos pinzas a los costados, ¿no? las dos pinzas a los costados lo primero que tienen que hacer es coser las pinzas coser las pinzas a ambos lados coser las pinzas a ambos lados aquí ya la tenemos cortada la pinza coser las pinzas a ambos lados y después cortar el exceso, ¿no? Cortar el exceso viendo que no se vaya a cortar el hilo ni nada de esas cosas. Entonces ya tenemos nuestra primera base, ¿no? Lo segundo que tienen que hacer para hacer este zapato es... Poner... Miren, esta es la capellada del zapato, esta es la solapa del zapato. Entonces lo vamos a poner de esta manera... Y acá le vamos a poner el laminado. Aquí le vamos a poner el laminado. Lo colocamos bien. Le ponemos nuestros alfileres. Un secreto para poder coser con alfileres puestos. ¿no? Los alfileres lo deben poner de esta manera. Un alfiler delgado y la cabecita hacia arriba entonces ustedes por la marca pueden coser ese es un secretito que les doy por si acaso ¿no? ustedes saben que aquí en el rincón de Ana María se le da todo lo que uno sabe todo lo que uno sabe, lo que uno aprende lo que uno va aprendiendo con el tiempo lo que uno sabe, todo acá a ustedes se les dice, se les da ¿No? Porque de qué nos sirve, como decimos siempre, de qué nos sirve saber algo si no lo podemos enseñar, si no lo podemos dar a los demás. Entonces, lo que van a hacer, miren, así le pueden poner todo alrededor o de lo contrario, si ustedes ya son expertas, de repente no van a tener problemas en hacer esta costura ni en ponerle alfileres. Eso sí, busquen alfileres delgaditos, ¿no? Delgaditos. Lo primero que van a hacer es coser Solamente esta parte de acá arriba De acá hasta acá Es lo primero que van a coser No van a coser este lado, por favor Solamente de este lado hacia acá Es lo que van a coser Entonces, una vez que queda cosido ese lado ¿Ven ustedes? Una vez que queda cosido ese lado este lado de acá queda abierto, cosido ese lado. Ven ustedes cómo acá queda el alfiler. Ya le sacan el alfiler, sacan en los alfileres, sacan los alfileres, sacan ustedes los alfileres y empiezan a cortar. Empiezan a cortar el exceso que queda, ¿no? Siempre buscando y viendo que no vayan a cortar ustedes las costuras, ¿no? Así, una vez que hacen eso, amigas, en lo que es todo alrededor o en lo que es las esquinas, le hacen sus pequeños piquetes. ¿Para qué es esto? Para que al momento de voltear quede muy bien todo, ¿no? No, no haya... Cosas abultadas ni quede feo al momento de voltear todo quede liso y bonito. No ves acá, le hacemos los piquetitos, los piquetitos, para que al momento de voltearlo, todo quede bonito. Entonces, esto de acá, miren, ves, hemos cosido solamente la parte de acá. Al momento de voltear, amigas. Sencillamente ustedes, miren, ve cómo queda, muy bien. Sencillamente estiran, estiran y lo van a coser por encima, ¿no? Le van a dar puntadas bonitas por acá encima. Le dan puntadas bonitas por acá encima. Entonces, para que nuestro zapatito quede así. Miren. Esta es la capellada, ya le pusimos todo esto. No cosemos esta parte de acá, solamente cosemos esto, esto, esto. Y acá hemos volteado y hemos cosido encima. Entonces esta parte nos queda así, de esta manera. Luego de esta parte que nos ha quedado así, de esta manera, amiguitas. Entonces nosotros vamos a empezar... Hacer nuestra talonera del zapato. Entonces. Si es muy delgadito. Como es en el caso de. Del jean. Si es muy delgadito. Le ponemos laminado. Entonces si es muy delgadito. Cortamos cuatro. Dos para cada lado. Pero si es de paño y El paño suele ser un poquito más grueso. ¿No? No vamos a necesitar de esto. Sencillamente cortamos uno y con esto hacemos en la talonera del zapato. Entonces, amiguitas, ahora viene la parte más importante de, de nuestro armado, de nuestro zapatito. Entonces, yo como les digo, como voy a hacer de este material, entonces sencillamente voy a coser todo este borde hasta el otro lado. ¿no? dejando abierto esta parte para poder cortar los excesos y voltearlo esto lo dejamos a un lado porque todavía vamos a trabajar con esto miren ustedes, ven, ya hice toda la costura ahora como siempre les digo, quito los excesos con la tijera, los excesos para que al momento de voltear quede bonito, no me quede feo, entonces para poder voltear, ya les he dicho sobre todo las esquinas ¿no? siempre sus pequeños piquetitos ojo, tengan cuidado que vayan a cortar la costura los piquetitos entonces, luego de acá ustedes lo van a voltear. Sí. Ustedes lo van a voltear. Van a voltear lo bonito, ¿no? Así como volteamos acá y lo van a coser. Van a coser todo alrededor con un hilo bonito, si es posible un hilo... Si ustedes desean hacerlo con un hilo de otro color para que sea un, un adorno, un pequeño adorno, lo pueden hacer, no hay problema. Entonces ya nuestra, nuestra talonera del zapato va a quedar así. ¿no? Acá ya está cosido, alrededor también, ya volteado y cosido, va a quedar así. Luego... Vamos nosotros a unir. ¿Cómo vamos a unir? Lo primero que tenemos que hacer para unir es... Esta es la talonera, la base del zapato, ¿no? Vamos a ver primero qué pie, si es derecho o izquierdo, en esto sí teniendo mucho cuidado. Si ustedes desean, amiguitas, se hacen una guía. ¿Cómo hacemos la guía? Doblamos en dos y hacemos un pequeño corte. Un pequeño corte aquí. Igualmente doblamos y hacemos el piquete. Es pequeñito nada más para que sea nuestra guía y al momento de unirlos nos ayude para saber donde juntar nuestro trabajo por ejemplo miren aquí en esto tenemos que por el lado izquierdo sencillamente agarramos las guías y lo que vamos a coser es hasta aquí antes de que empiece la primera costura es hasta aquí antes de que empiece esta parte de la unión de estos dos Van a coser ustedes aquí, ambos. Con la guía, si ustedes quieren, como ya les enseñé, sencillamente agarran sus alfileres, ¿no? para que no se pasen de donde le estoy diciendo. Miren, por ejemplo, acá van a coser hasta el lado de acá. Ese es el primer paso. Ustedes van a coser a, esta, a ese lado, Ambos lados, ¿no? Van a coser hasta ahí. Ambos lados, hasta la guía. Sencillamente le van a pasar la máquina, como ya les enseñé, los alfileres delgaditos, ¿no? Acá está lo que ustedes han trazado con su lápiz. Y tienen que coser solamente hasta que empieza esta guía. Es en la primera costura, entonces nos va a quedar de esta manera. Ven ustedes, aquí hemos cosido ambos, nos va a quedar de esta manera. Luego vamos a agarrar, vamos a agarrar, amiguitas, nuestra. Vamos a agarrar nuestro, los he hecho de diferentes colores para que ustedes los puedan ver. Vamos a agarrar nuestra talonera y coser la parte de atrás. Ya hemos hecho guía en el zapato, en la parte de atrás, en la base del zapato y ya hemos hecho guía acá también, le hemos hecho una guía. Entonces lo que vamos a hacer es coser. coser hasta aquí todo tiene que llegar hasta aquí no entonces agarramos para esto tienen que haber medido antes de esto va a quedar así miren ustedes esto va a quedar encima esto tiene que quedar abajo y esto va a quedar encima, acuérdense entonces, sencillamente agarramos nuestros alfileres agarramos nuestros alfileres y los ponemos Como está grueso, entonces es un poquito más fastidioso. no. Acuérdense que esto va debajo. Y los alfileres para poder coser, las cabecitas tienen que estar arriba. No se olviden de ese detalle. Este alfiler no quiere. Entonces vamos a poner todo todo aquí alrededor e igual vamos a llegar nosotros aquí vamos a llegar nosotros aquí se está Entonces, miren ustedes, nuestro talón va a quedar así, ¿no? Suficiente. ¿Ven ustedes? Esto, quiero que tengan presente, por favor. La talonera, esta es la base del zapato. La talonera queda aquí y esto queda encima entonces quedando de esta manera un poquito más, un poquito menos no importa si es más o menos pero que tiene que quedar al menos dos centímetros hacia adentro al menos dos centímetros hacia adentro entonces luego ustedes sencillamente van a coser sencillamente van a coser si quieren lo ilvanan, no van a coser todo lo que falta faltaba de este lado de acá que habíamos quedado que solamente cosían esta parte entonces van a coser ustedes todo alrededor así van a agarrar, van a coser, van a dar la vuelta van a coser entonces miren acá ya está armado el zapatito la bota aquí está armado la botita de nuestro duendecito miren, ves entonces una vez que han cosido todo esto de acá ya nos queda así la costura, ven ustedes ya acá ya está cosido todo entonces acá lo que vamos a hacer es como siempre sacar el exceso sacar el exceso para poder voltear Miren ustedes, sacan todo el exceso para poder voltearlo. Y en, sobre todo alrededor o en las esquinas ustedes hacen los piquetitos. Los piquetitos para poder voltearlo. ¿no? Acá ya está armadito el zapato. Ustedes lo voltean. Y ya está armado nuestra botita. Ahora, lo que tienen que hacer es coser toda esta parte de acá. ¿No? Si ustedes quieren, para hacer un adorno, le pueden poner otro color de hilo. Sencillamente cosen. Cosen todo alrededor, por encima. ¿no? Ustedes agarran por encima y cosen por encima y cosen, ven ustedes mire esta tela, acá le pusimos laminado a la talonera para que quede, tenga mayor consistencia ¿no? y pueda quedar mejor entonces aquí va a quedar entonces acá ya está todo cosido nuestro acá agarramos este uy se nos cayó el entonces, miren, ¿ves? Acá ustedes ya tienen todo cosido alrededor. Miren ustedes, ¿ves? ¿Cómo queda esto? Queda abajo y esto queda encima. ¿Ven ustedes? Esto queda abajo y esto queda encima. Entonces, al momento de poner... Acuérdense. Esto... La parte de acá adentro queda abajo y esto queda encima. ¿No? Esto queda encima. Acuérdense, ¿eh? por favor. Esto queda abajo y esto queda encima. Entonces, ustedes acá ya tienen el zapatito listo. Sencillamente, ahora ustedes van a voltear. Van a acomodar. ¿No? Miren, ¿ves cómo queda acá el laminado que queda adentro? Ya quedó nuestro zapatito Acá lo que le van a poner es una cinta Para que quede muy bien su zapato Acá ya tenemos los zapatos listos Ahora les voy a enseñar el pequeño corte que hacemos Sencillamente ustedes Agarran un lapicero no Le hacen como una estrella uno, dos, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, de esta manera. Y sencillamente agarran su tijera, agarran su tijera, le dan un piquetito y lo cortan. Como yo no quiero hacer con el lapicero, sencillamente lo hago para abajo para arriba para abajo y ya terminé miren ustedes queda y esta parte de acá ustedes lo bajan sencillamente así ya quedó cortado el zapatito entonces aquí ustedes ya ves, ya tienen sus dos zapatitos hechos, sus dos zapatitos realizados. Y ya está con su corte, con todo. Ahora vamos a poner... Vamos a poner... Vamos a poner los piececitos. Acá vamos a poner a otro piececito. Miren ustedes. Sencillamente acomodan. Acomodan bien. Miren, ¿ves? Quedó listo su zapatito. Aquí doblan bien. y le ponen la cinta que ustedes del color que ustedes deseen puede ser marrón puede ser el color que ustedes elijan ¿no? sencillamente le dan la vuelta y ya le ponen ustedes ponen ustedes el detalle que ustedes quieran si quieren pueden hacerlo con la misma tela con una cinta de otro color con una telita de otro color pero ven ustedes ya quedó aquí nuestro zapatito entonces amigas este ha sido la clase de nuestro zapatito de nuestras botitas, de nuestras botitas, para diferentes proyectos. Aquí en el Rincón de Ana María, donde juntas lo podemos lograr, en esta oportunidad hemos tenido el placer de enseñarles, amigas, porque para nosotros siempre va a ser un placer enseñarles todos los secretos que aprendemos, todos los secretos que nos enseñan para compartirlas con todos ustedes. Entonces, nos ha dado mucho gusto poder enseñarles el día de hoy estos hermosos zapatitos, para que ustedes los puedan hacer en su casa. Muchas gracias, amigas, y hasta otra clase y otra oportunidad. Chao, chicas.